EASO Politécnico A, un centro a descubrir. EASO Politécnico A es el centro de Guipúzcoa con la mayor oferta educativa en ciclos formativos. Actualmente, en EASO Politécnico A, ofertamos 13 ciclos de grado superior. Queremos invitarte a conocer la experiencia de la formación profesional en EASO Politécnico A. Centro público con una trayectoria de más de 140 años formando a personas y contribuyendo a que las empresas y organizaciones del entorno alcancen altos niveles de competitividad en productos y servicios. Nuestros ciclos de grado superior son Acondicionamiento físico Anatomía patológica y citodiagnóstico Automatización y robótica industrial Diseño en Fabricación Mecánica Diseño y Amueblamiento Educación Infantil Educación y Control Ambiental Enseñanza y Animación Sociodeportiva Higiene Bucodental Programación de la Producción en Fabricación Mecánica Proyectos de Edificación prevención de riesgos profesionales, integración social. Nos encontrarás en el barrio de Amara de Donostia, cerca de dos estaciones de tren y topo, con autobuses y videgorria hasta la propia escuela. Nuestro horario lectivo es de 8 de la mañana a 9 y media de la noche. EASO Politécnico A, un centro a descubrir.